Hola bueno, chicos y chicas y como están aquí estamos en un nuevo video canal y voy a estar enseñando cómo descargar pack de texturas en minecraft eh, lo primero que se puede hacer es venir a esta página que les dejaré en el link eh, para directo a esta página y aquí elegirán su versión de juego la mía es 1.15 y bueno ahorita mismo voy a, a pausar el video y después lo pongo cuando ya esté descargada la versión ahora vengo bueno yo he tenido de descargar su versión de juego y eh, lo primero que tiene que hacer es abrir acá con clic derecho abrir la ubicación del archivo y venir acá donde dice Resource Packs. Y aquí yo tengo otro de aquí que me lo había descargado y vienen acá con clic izquierdo le dan aquí lo mueven acá está acá yo lo voy a borrar porque no me sirve. Bueno ya teniendo así ya pueden abrir el juego y ya tendrían el pack de texturas descargado. Eh, Ahorita me lo voy a poner pausa para abrirlo y que vean cómo es más o menos. Y bueno chicos, acá estamos eh, ya metido en nuestra versión de juego. Lo primero que se puede notar es que, bueno, no hay ningún cambio ahorita mismo. Se entraría acá y aquí ya tendría su pack de texturas instalado. Tendría que ponerlo aquí, aceptar y cargaría otra vez el juego. Por eso ya se nota la diferencia de que no estoy en el mismo. Y simplemente tienen que esperar. Bueno, ahorita me voy a poner pausa para que... Cuando ya tenga, yo estoy en el mundo, vean cómo es más o menos. Bueno chicos, acá estamos ya en el mundo y bueno, la primera diferencia que se puede notar es las espadas y el inventario. Si van a su inventario, verían así, que está todo negro y esto si esto así, y porque el mod ahí mismo dice Dark Way. Si quieren instalar otros mods, ahí les digo por la página eh, original para que puedan buscar. Hay mods, de texturas mapas y diferentes cosas. Eh, también se pueden notar diferencias como las minerales. Acá deberían ser los minerales. Y así se ve el diamante, más o menos. Soy muy cambiado, la verdad. Esto ayuda a mí mucho si quieres minar. Porque si eh, Minecraft original, si ves diamantes, solo verías lo de aquí. No lo de acá. Así que esto te puede ayudar si que no lo ves bien. Y a mí me gusta mucho así como está. Y la lava es algo que puede usarte mucho en un multijugador. Ya que si estás en la lava. Solo se ven esas manchitas y no te cubren mucho. Ya sé que es algo que... No notarías y que te quemarías. Pero el sonido del fuego te haría que te alertes. Las ovejas no han cambiado mucho. No, no cambiaron casi nada. Bueno, al dar así... Cuando llegas a tu mundo recién vas a ver que... Está queda un poco porque el pack se está recién... Como... Optimizando a tu PC. O a la... Resolución de la pantalla, ahorita me la tengo en pe pantalla pequeña Y bueno, para no se tan el, el video, voy a hacer un water drop A ver si me sale Bueno, estamos acá, en la otra parte Porque, bueno, se me ve. Disculpa presionar el botón donde les ya para la grabación ¿sí? Bueno, aquí se ¿sí? ve claramente la diferencia En el agua es así, el agua no tiene mucha diferencia, van a verlo eh, Lo que tiene más diferencia es la lava, las espadas y tu inventario eh, algunas cosas pequeñas que te pueden ayudar es para el PvP Este mod, este pack de estructuras Sirve más para el PvP, no para el bueno, Solo Pero bueno Y bueno, me salió <risas> eh, No quería hacer Ok, se sí, cubrió uh, Eso sí, el pack de estructuras está en versión Beta se podría decir Y no está tan Ok No está del todo Bien creado, así como que hay bugs Como lo que acaban de ver y el fuego se ve así. Yo tampoco lo había visto al principio. Me había dado cuenta que era así. Bueno. Eh... No, ya se bulló, Esto ya me ha pasado a mí, pero bueno. De que sí se puede dar cuenta de que... Todo ha cambiado. Y estos... estas clases de estructura Hay mucha gente que lo usa para su survival. Yo no lo usaría por lo... Casual. Si usara esto... Era para Pepe nada más. Estas cosas. Y a mí me gustó este porque se veía bonito cómo era la forma. La, la lana cambió un poco. También los diamantes y las espadas que era lo que más buscaba yo. Porque las espadas ya no son tan grandes como antes. Bueno, hay, hay ciertos mods que te permiten tener otra forma de escudo en Skywars, ya que Skywars se usa el escudo. Pero si usas una versión nueva como esta, que la 1.15, no tendrás escudo como la espada que te cubre. sino que tendrás el escudo nuevo que es de Minecraft ahorita. Básicamente, no tendrías ese escudo bonito que de antes Ya que de antes estaba ese escudo Y bueno, cuando agregar el nuevo escudo, ya no tiene eso mismo Bueno, los dos cumplen con la misma función de no empujarte Ya que ese escudo no es como que te proteja la vida Ya que si no, sería muy chetado. Pero, cumple con la función de cubrirte y no dejar que te empujen Bueno, otra de diferencias que se puede notar es esto Se puede notar claramente todo esto que se ha diferenciado y ahora está en Dark, ya que tiene un roble oscuro. Y esto hace es de que se aumente tus FPS. Básicamente esto de aquí era para aumentar FPS un poco. Si tienes a 60 FPS así, puedes aumentarla hasta el máximo. Sin límite es cuando lo que puedes alcanzar tu PC. Pero yo normalmente le limito a 60 porque si le pongo un limitado a 2000 FPS a veces, no es como que lo vaya a soportar tanto. Y no creo que llegue a muchas FPS. Y aparte que estoy en grabación así que no creo que llegue. miren, voy, también mismo voy a ir a un servidor para ver cómo es básicamente jugar. Bueno acá estamos otra vez y ya va a comenzar esto. bueno así se ven los cristales. Ha cambiado un poco así que sí. Y tú estas cosas ahora se ve de otra manera. En creativo se ve de otra manera claramente. Y los cofres y el pastel y la puerta así se ven diferentes. Hasta la, la lana y los cofres normales, no los con los, los raíles, se ven muy diferentes a los normales. Algo estupido porque recién acabo de aprender a hacer esto de aquí. Que no sé por qué está tanto volando. Acabo de momento como que se cayó en cámara lenta. Van a ver que hay muchas diferencias entre las armas. Okay. ok, ah, todos tenemos super salto, creo. Voy a ir para acá abajo para ver qué uh, puedo Ok, esto, esto, esto. Aunque no crean esto es mejor que esto. O más que sea, yo lo creo, eso. Prefiero tener eso. Ok, no no es algo tan bueno esto. El super salto. Puede hacer caer. Sí, sí, me puede sacar. ¿Puedo saltar de isla en isla? What the fuck. A ver, voy a intentarlo. Sí, se puede. <risa> a ver, pero no quiero... Ok, me bugueé Pero no quiero intentarlo hacer así. Está ahí está muy lejos la otra. Aquí ven para acá. Así, así, así. Y no hay que arriesgar mucho la partida. y intentar saltar. Intentar saltar de una. Una. Ok, lo maté. What the? No tengo manzana ¿alguien tiene manzana? Sí tiene manzana Está mejor okay. Así se ve la animación de la manzana No cambia nada Ok, vamos para Allá Pero no hay que saltar ¿eh? Esta sí está muy lejos No puedo decir que no, porque si está muy lejos Solo que dos. A ver si podemos... ganar esta partida. no olvido así porque no quiero que se haga... Muy aburrido. Es seguro el otro... Voy a estar... No sé si en esta isla... O este mapa ahí Medio. Yo creo que sí hay. Sí, hay medio, sí, medio. Realmente los, los renderizados. Tiene que partir así me corre el renderizado. Va a estar allá justamente. Ahí lo veo. Tiene mejor... Tiene peor equipamiento que yo, así que... No sé si puede ganarle. Si tengo una mejor espada y sí que me gana. A ver si tengo una mejor espada. No, no tengo. Ok, no sé si me lo ha visto. Ok, esto es mejor que esto. Y creo que está allá. Hmm. Miren, voy a poner pausa y voy a intentar llegar allá. O mejor lograr un tiempo real, porque si no. Bueno, no van a perderse la parte donde me caigo. Voy a dar para allá. Apuesto que me va a empujar. No puedo ni saltar. Así los puentes fast Así. Que si no me caigo yo solo. Ok, vamos para allá. Bien cómo se ve tan bonita la madera así. A mí en lo particular sí me gusta esta madera. No sé qué efecto tengo. Me salen estas cositas ahí. que está ya se movió tan rápido, ¿por dónde se fue? por acá se fue saltando poco en poco hay que tener un poquito de cuidado con los saltos no sé qué modo será este que saltamos tan alto que casi me caigo ahí sentí como que se iba a caerme ya vamos para todo y ahí lo veo y acá vamos acá y ahí está aquí te corazones Viene por acá, viene por acá. No, no podemos. Bueno, bueno, aquí ya terminaré el video y bueno, ven como todo se ve bien. Les dejaré el link directo. Les dejaré los dos links del mod, del pack que me instalé este y el otro. En la página oficial. Bueno. Adiós.